Muy buenos días, gracias a Dios por permitirnos estas primeras horas de hoy miércoles 5 de septiembre del 2018 Y ya se está yendo el año señores, casi estamos escuchándolos los guinaldo de navidad Así es la vida, hay que aprovecharla En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a ustedes por compartir y dejarnos llegar también a sus hogares Y compartir todo el contenido de hoy en de mañana Hoy tendremos al dirigente de la ADP con nosotros tratando los casos que está sucediendo en estas dos provincias, Hermanas Mirabal y Provincia Duarte. A Vicente, a Vicente Dir Almonte, dirigente de la ADP, estará con nosotros en el café caliente. Gracias a Telenor Canal 10, estamos en todo el nordeste desde la provincia Hermanas Mirabal, hasta la provincia de Samaná, la provincia de las playas blancas y la ballena jorobada y el mármol. También estamos en el canal 14 en Puerto Plata, en la novia del Atlántico. Para, el, para La Vega, esta ciudad olímpica en el canal 41, Sánchez Ramírez, canal 42, y para la provincia de los presidentes, Bayat Moca, en el canal 17, a través de Televiaducto. También nos empalmamos con esta red para todo Santiago y la región de la línea a través del canal 46 y para todo Estados Unidos en el 1014 a través de Canaan, en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Desde aquí, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor...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 Fronteriza y cordillera central, debido a una vaguada que está localizada en la parte media y alta de la estratosfera. No obstante, a estas condiciones del tiempo se van a registrar también eh, un día caluroso, por lo que la Oficina Nacional de Metrología UNAMED mantiene eh, esas precauciones sobre de deshidratación, favor a todas las personas que son convalecientes, que son vulnerables, no exponerse a los rayos del sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde, ingerir suficientes líquidos para mantenerse hidratado. Se mantiene alerta a dos provincias, la Oficina Nacional de Metrología mantiene alerta para la provincia La Vega y para la provincia Monseñor Noel, alerta de inundaciones repentinas por lluvias fuertes a moderadas y deslizamiento de tierra y desbordamiento de ríos y cañadas. También se le da seguimiento, señores, a la tormenta, al ciclón Florense, que está situado a 1.925 kilómetros del Arco de la Santilla, al este del Arco de la Santilla, y tiene una velocidad de 165 kilómetros por hora, y se traslada a 20 kilómetros por hora. Por la distancia que se encuentra, ya en el Atlántico arriba, no ofrece peligro para nuestro territorio nacional. También la tormenta tropical Gordon, que tiene una velocidad de 65 kilómetros por hora, está a 10 kilómetros de Altisburg, llegando ya a Mississippi lo que va a provocar mucha lluvia en esas áreas. No ofrece peligro tampoco para nuestra república. ¿Cómo está el calentamiento global? Lluvia en la parte este, inundaciones, sin embargo en la línea noroeste hay sequía. Los ganaderos por allá están en el grito al cielo pidiendo que... El Ministerio de Agricultura y otros ministerios vayan en su auxilio. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir para el día de hoy. Cielo claro, medio nublado, temperatura calurosa y posibles eh, lluvias moderadas para la zona este, para la zona noreste, cordillera central y zona fronteriza por el efecto de la vaguada que se encuentra en los niveles medios y altos de la troposfera De inmediato compartir con ustedes también la voz de la mañana, la mochila, estas mochilas que han causado tanto revuelo Vamos a escuchar a la diputada hermana del presidente Lucía Medina, su exponencia en la Cámara de Diputados, explicando esta situación, y también vamos a escuchar eh, las palabras del suplidor de, de estos materiales, Alina Vie, que es el departamento del de, Ministerio de Educación que se encarga de esto. Como ustedes sabrán, eh, esto causó mucho revuelo de la semana pasada en todas las redes sociales y este tema se ha mantenido caliente, dada la cercanía ¿verdad? de la familia presidencial en este caso la hermana del presidente involucrada, en este caso tan bochornoso. Vamos a ver qué nos tiene producción. Sobre la mochila de Lucía. ...parte de la construcción del cual nos pagan, porque nos pagan por venir a cumplir aquí. Este es el video, este fue el primer video. Y lo vi como lo vio todo el país y como lo vio... Todo el mundo porque las redes sociales es un medio de comunicación que trasciende a todas partes del mundo y pensé que este video era parte de la campaña sucia que mediáticamente a veces utilizan para hacer daño y me quedé callada pero siempre procuré tener mis pruebas pero me llamó mucho la atención en el fin de semana, cuando luego aparece un segundo video. Y yo quiero que pasen el segundo video. Quiero ver el segundo video, presidente. Ese es el segundo video. Miren ahí, observenlo bien. No, ese no es, es el que sale el niño, que lamentablemente utilizaron un niño, perfecto, pues miren, en el fin de semana del día anterior al 23, recuerden bien esta fecha, yo hablo, miren ahí, yo hablo con el dueño de esta empresa al cual le hemos comprado en otras ocasiones Ticher que nos hace para la fundación y para nuestro trabajo político al señor Felipe Isa, que es el dueño de esta compañía. Lo llamo por teléfono y le digo, señorita, yo quiero que usted me confeccione mil mochilas. Y él me dice, ¿cómo no, doña Lucía? por teléfono, que estoy hablando con él. Y le digo, me dice, ¿cómo usted quiere la mochila? Y le digo, bueno, como yo conozco su mochila, que es, esta es la producción que tiene esa compañía, así es esa mochila en bruto, sin nada. Yo quiero que usted me le ponga la mochila este logo que es el logo de la fundación que yo presido y le ponga mi nombre que se lo pidió fue mi esposo porque aunque yo inicié la solicitud de la confección de las tres mil mochila quien formalizó la compra fue mi esposo que se llama Edgar Eduardo Mejía Butén. él la formalizó y me dice mi esposo, yo las voy a comprar, yo las voy a pagar. Le dije, perfecto. Llamo nuevamente al señor y le digo, yo quiero que usted le ponga el logo de mi fundación. ¿Dónde se lo pongo, doña Lucía? No sé, usted se lo pone porque es por teléfono que estoy hablando con él. Yo le voy a mandar el logo y usted lo imprime y se lo pone. Eso fue lo que yo pedí. Eso fue lo que yo coticé, que me hagan tres mil mochilas como la negra que le presenté y que me le pongan esto, y le dije, lo necesito urgente, porque voy para San Juan y las quiero entregar. Ustedes saben muy bien que yo represento una fundación, una fundación que tiene desde el 2001, constituida, que nació conmigo y nació conmigo porque en el Nacional por primera vez que hice política, me di cuenta que los diputados no manejamos presupuestos que los diputados tenemos que vivir de manera reiterada dándole la cara al pueblo que nos vota, que la mayoría de los ciudadanos que votan por nosotros no saben que los diputados tenemos tres funciones consagradas por la constitución la de legislar Fiscalizar y representar. Y yo he construido en mi vida política de representación de esta provincia es tener permanencia en el servicio y la solidaridad. Y cuando yo vine aquí a este escenario, cuando yo vine aquí a este escenario, yo fui la única diputada que vine por mi partido de mi provincia. Y era en el gobierno de Hipólito. Yo quiero que me presten atención en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Y había una institución que daba triciclo digno, digna, todo era digno. Y por la demanda que tenía, y aquí estaban el diputado David Herrera y el diputado Eulalio Ramírez. Y yo iba y requería para ayudar a la gente pobre. Con el tiempo, con el tiempo, el asunto de entregar útiles escolares ha disminuido, y ha disminuido por las políticas públicas que los gobiernos del PLD han venido accionando, en donde se le entregan un kit con todo lo que necesitan los estudiantes, incluyendo zapatos y uniformes. Pero siempre hay alguien que te pide que haga eso. Y mi error fue a mandar a hacer tres mil mochilas, señores, Tres mil mochilas. Yo llamé a un suplidor, como lo puede hacer cualquiera de los que estamos aquí. Y el resto de los 10 millones de dominicanos para pedirle un producto. Y yo pedí que se me haga, se me haga ese producto que yo le mostré. Quizás mi pecado, quizás mi pecado es ponerle a una mochila esto. Y lo hice, lo hice porque cambié de asociación a fundación el nombre de la fundación y yo soy ética y moral yo sí soy ética y moral yo pedí esto y se supone que cuando yo lo recibo el 23 me entregaron tengo, tengo el conduce de salida que se lo voy a dejar a todos me mandaron a San Juan el Suplidor 1.520 mochilas y yo la recibí con esto pegado aquí. El, yo entendí que el producto que yo recibí porque yo pedí. Yo pedí un producto que lo pegaron, que me mandaron esto como yo lo pedí. Y yo estaba aquí el miércoles y le pedí al suplidor que lo enviara a San Juan, que me lo pusiera allá, porque yo estaría el jueves temprano en San Juan entregando ese producto. Y lo recibió. Augusto Mendieta, que es la persona que funge para recibirme todo lo que yo compro para dar en un almacén y el jueves salí de aquí a las 6 de la mañana para ir directo a las matas de Farfán a entregar el producto que yo pedí y le pedí a Augusto que las mascotas que ya había comprado le pusiera dentro la mochila 7 u 8 porque lo iba a entregar a quinto y a sexto, que ahora se le llama así a tercero y a cuarto de bachillerato. Y desde el camión, desde el camión, la sacaban de las cajas y se le entregaba a los estudiantes. ¡Sellado esto, cocido! Yo confié en un suplidor, que yo le pedí un producto. Yo, yo pedí, y miren la cotización... La cotización, la cotización que formalizó mi esposo con mi tevis, con comprobante fiscal, porque nosotros pagamos impuestos, porque somos éticos y somos morales. Miren ahí, periodistas, medios de comunicación, ahí está la, la, la cotización, aquí está, aquí está la factura, esta es la factura por el mismo monto de las la mil también. Aquí está el cheque, el cheque que pagó mi marido, el cheque que él pagó. Lo pagó con su cuenta de los negocios que nosotros tenemos porque nosotros somos empresarios, como lo son cualquiera. Este es el cheque que él pagó. Aquí está el recibo que le dio la compañía de lo que él avanzó también. Y como yo estaba esperando mis pruebas, ya ayer le pedí a él que fuera y buscara el cheque que ya lo cobraron en el banco. Aquí está el cheque pagado por el banco. Yo no puedo recibir mochila del Ministerio de Educación porque yo no pedí mochila al Ministerio, señores periodistas, señores miembros de la prensa. Yo no le pedí mochila al Ministerio. Yo no, A mí el Ministerio no me ha entregado mochila para dar. Y créanme, esto tampoco es un delito si me la da, la entrego. Pero la entrego como me la entregaron a mí, pero no puedo entregar nada. Ahí está la primera parte de la defensa que asume la diputada Lucía Medina ante la Cámara de Diputados. Y luego vamos a ver la segunda parte donde ella también emotivamente llora explicando sus razones. Ahora bien, este suplidor que es eh, Felipe Isa tiene un movimiento que se llama Testile con Danilo y en el, mil, en el 2016 representaba a los textileros como presidente en ese movimiento y andaba haciendo campaña con Danilo y andaba haciendo campaña con Lucía Medina también Testileros con Danilo Felipe Isa ahora el gobierno le da la, fa, eh, la facilidad de ser suplidor del Ministerio de Educación a través de, de Lina Villa. Y qué casualidad, señores, le sobraron 3.000 mochilas, le sobraron para eh, luego vendérsela a Lucía Medina a la hermana del presidente. Vamos a, a seguir escuchando a Lucía Medina. Entonces, yo voy a llamar a reflexión, yo voy a agradecer a los medios de comunicación, a los empresarios que lo llamé, que me conocen, que saben mi trayectoria de vida, que yo no tengo que hacer una cosa para ocultar otra que haya detalle, yo no tengo por qué hacer eso, yo soy transparente. Yo le doy gracias a Dios que yo soy un ser humano formado con valores. Yo vengo con formación cristiana, yo tengo el único Dios en el que todo lo pongo, en el que conoce mi mente, mi pensamiento y mi corazón y al que me remito. Yo yo no le voy a decir que en esto no se sufre, se sufre mucho. Como cualquiera de los otros que andan ahí. No es verdad que esos blogueros, esas gentes de las redes, miren su corazón, orenle a Dios, no quieren hacer de su ejercicio el ejercicio para matar vidas, para dañar moral. Porque la familia que uno no le pide permiso para venir a estos escenarios sufren mucho con uno también. Es muy difícil. A veces uno quisiera, yo no quería ponerme en condición de víctima, pero yo soy un ser humano. Yo no puedo desprenderme de mi, de mi conocimiento de ser humano que soy. Y hay que, hay que tener muy la cara dura para tú llegar donde jóvenes, que es lo que he hecho toda mi vida, y hablarle de moral, decirle que no importa de dónde tú hayas salido, que la pobreza hace tiempo que dejó de ser un obstáculo para que la gente crezca de decirle a estos jóvenes, como lo hice el miércoles pasado, Presidente, por el que no vine a la sesión, convocar en el Curohuac dos mil jóvenes. Para decirle... Bueno, ahí escuchamos cuando ella eh, busca la sensibilidad humana para expresar su consternación, su dolor de lo que está pasando, haciéndose víctima, como ella misma dice, pero caramba, hay tantas interrogantes en este caso. Primero, el Ministerio de Educación, a través del INAVIE, le, vamos a suponer que fue por licitación, ¿verdad? Que le adjudicaron a esta empresa, Stone Blood SRL, la fabricación de tantos miles de mochilas, equivalente a 380 millones de pesos. Anda por ahí una, una, una cotización de un pedido. Y que esa misma empresa, su dueño, Felipe Isa, tenga un movimiento de, de textileros con Danilo que andaban haciendo campaña juntos. Y que también el ministerio eh, busque, eh, construya una comisión para investigar eh, este adefesio, este este mal uso de los recursos del Estado. Luego el culpable era el ministerio, después era Lucía Medina, luego el culpable era el suplidor, después el suplidor dice que el culpable fueron los empleados. Y buscando culpables, se llegó el tiempo, cuando interrogan a Navarro y le hacen la pregunta a los periodistas el domingo, dice que los domingos él no... Eh, da respuesta, no interactúa con la prensa, que esperen al lunes. Bueno, ya llegó el lunes, vienen explican, luego aparece eh, la, la famosa factura de Lucía. Ahora Lucía dice que fue su esposo que hizo la compra, que hizo el pedido que tuvo, que le pagó. Y ahí muestra una serie de evidencias que eh, como que cada vez se van enlodando más... Eh, eh, la situación, y cuando ella llora, que alude y acude a la sensibilidad humana. Un psiquiatra amigo me dice, eh, se está haciendo la víctima por lo que está pasando, porque el caso es muy serio. Primero, hay violaciones constitucionales, violaciones a las leyes, si esto fue así, haciendo uso de los recursos del Estado, para provecho propio, hay deslealtad también con otros compañeros de su mismo partido y de otros partidos que tal vez no tengan esta bonanza, no tengan estas facilidades de supuestamente ser beneficiado con los recursos del Estado y así pues tener mayores ventajas y luego es, un, es una situación que atañe directamente a la familia presidencial que estamos hablando de la hermana del presidente Danilo Medina, y pone entredicho parte de las cosas que ella estaba hablando de ética, que estaba hablando de moral, que estaba hablando de, de Dios, lo, lo pone entredicho por el accionar que se vio en esa mochila. Luego también ella dice que esto es eh, persecución política, que son ataques políticos de sectores interesados de destruirla bueno esta mochila este niño no creo que sepa mucho de, de, de, de política y, y cuando quita y desaforra la mochila lo que se ve en ese video es evidente es una mochila del ministerio de educación que está tapado con el logo de la fundación de Lucía Medina entonces hay pruebas contundentes ahí, vamos a escuchar un contacto y luego continuamos con nuestro comentario buenos muy días, buenos Julio. días muy buenos días muy Oye, buenos, días. buenos días oiga Fulvio, yo digo que sinceramente si fuera en otro país sí, pero aquí eso pasa como si nada eso es verdad eso es verdad, miren en un país civilizado, gracias por la intervención, en un país donde existan las instituciones fortalecidas, como existen en los países desarrollados, ya por eso debió de demitir, debió de renunciar, y también el mismo ministro de Educación debió de renunciar, simplemente por eso. Ahora, estamos en República Dominicana, Dice el suplidor que los empleados tuvieron la culpa porque le pusieron a la mochila del Ministerio de Educación el logo para cubrirlo de la fundación de Lucía Medina. Bueno, ella solicitó 3.000 mochilas, dice ella, y esas 3.000 mochilas hacen cerca de 600, eh, hacen 600.000 pesos porque son mochilas eh, vacías, ¿verdad? Después ella la llena con, con otras cosas de acuerdo a lo que ella expresa. Y esas mochilas cuestan unos 600 mil pesos, a 200 pesos cada una, de acuerdo al fabricante Felipe Isa, del movimiento Textileros con Danilo. Entonces, esos 600 mil pesos, ella lo, lo aporta en su empresa, eh, el esposo lo da. Óigame, pero qué dadivosos son. Eh, me, me cuesta como trabajo eh, eh, creer todo este drama. Y, y, y esta forma de tratar de, de, de llamarnos a nosotros eh, inocentes o brutos o, o de cualquier manera Porque no solamente ella le ha pasado, le ha pasado también a otros Hay muchísimos políticos que han hecho lo mismo Muchos políticos de todos los partidos, del mío, de ella, de, de, de todo, también han hecho eso Por conexiones se aprovechan de la situación Vamos a escuchar otro contacto telefónico. Muy buenos días. Muy buenos días. Ya, Julio. Julio, por una, yo te comprendo. ¿Sabes por qué yo te comprendo? Ajá. Porque tú eres de la oposición y el que se sienta libre del pecado, que la tierra es un ser humano y todos cometemos errores. Sí. Todos cometemos errores, hay errores que se pagan caro. Sí, o sea, sí. No te Todos me vayas. No, ¿Sí? Uno no puede sentirse. Uno no puede sentirse porque soy de contrario, Yo puedo lanzar la piedra que para ganar votoritas. Sí, sí, sí, sí. Yo creo sí. que debemos, debemos ser como un juez. Sí, sí, eh, es, es cierto. Sí. No, no te, no me, vaya. No te no me vaya, no te me vaya. No, no te me vaya. Mantente ahí. Dije al entrar a recibir tu llamada que lo hacen muchos políticos, incluyendo también sí. el mío. Que hay políticos que aprovechan coyunturas que tienen y amiguismo que tienen, clientelismo que tienen y lo usan y lo hacen. Entonces, lo ideal sería que esto no sucediera bajo ninguna circunstancia en ninguno de los partidos. ¿Por qué? Porque es algo tan sagrado como usar los recursos del Estado, es algo tan sagrado eh, eh, el, eh, lo que es de educación, lo que es de salud, lo que es de vivienda, lo que es del pueblo usarlo de una manera personal es una deslealtad a sus mismos compañeros. Muchísimas gracias por el contacto, muchísimas gracias por tu llamada. Este caso en condiciones normales debió y debe de investigarse bien ahora. Nosotros no tenemos fe en la investigación que aquí se hacen y en las famosas comisiones que aquí se hacen. Lamentablemente no tenemos fe en esas famosas comisiones ¿por qué? porque están hechas eficientemente hechas para limpiar para proteger para cuidar a la persona afectada y tratar de darle al pueblo otra imagen pero lamentablemente los recursos del Estado los recursos del pueblo se usan de una manera muy desleal en contra del mismo pueblo y en contra también de los mismos compañeros. No hay que aludir a la parte de que somos seres humanos y que esos niños pobres y que esas zonas pobres. No hay que, eso todo se sabe. Eso está ahí. Pero hay, hay mecanismos para cada una de las cosas que hay que hacer para el desarrollo de nuestro país. Y uno de los más importantes es que se tengan instituciones confiables y que se respete la constitución, respetando ese presupuesto de ley de gastos públicos y de inversiones en el pueblo, de tal manera que no haya necesidad de hacer eso. En breve volvemos, esto es de mañana, y así iniciamos con la mochila de Lucía.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 Supermercado Almanza, comprometidos con la educación. Calle Principal, número 34A, Las Guaranas. Bueno, nuevamente con nosotros, eh, con ustedes, muchísimas gracias por continuar en De Mañana. Después de escuchar de todo esto, de estas mochilas que sacó a relucir lo que es eh, el PUS que hay en el uso de los recursos del Estado en nuestro país En todos los ámbitos, no solamente en este, esto es una parte de lo que sale Uno se queda como consternado, uno se queda como chocado Por ver estas tristes realidades que continuamente, todas las semanas sale un escándalo Y continuamente nos dicen que nosotros tenemos que ser responsables con esta generación y la que viene, entendiendo y aplicando bien y estudiando bien los programas de gobierno y ver por quién uno vota, no ser indiferente en estos momentos, sino ser responsable con el país, con la patria. Ya se escucha la, la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, Fulvio. ¿Cómo estás? Aquí estoy solito porque es, nuestro Leo, hermano Francis tuvo que salir por asunto de negocios bueno. y nuestra querida Raquel ayer estuvo un poco eh, atendiendo algunos problemas de okay, salud, okay, okay. de familiares. Esperamos que se recupere así pronto. Es, así es. Aquí que, estamos, hermano. A Francis que resuelva y a Raquel que se recupere lo más pronto posible. Así es. Y a todos los amigos televidentes, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares Vámonos de inmediato con las noticias Ámbito internacional El tifón heavy deja una decena de muertos y daños en Japón El más potente que ha tocado tierra japonesa en los últimos 25 años ha dejado hasta el momento unos 10 muertos y más de 140 personas heridas También se reportaron numerosos daños materiales según las autoridades de ese país, los vientos de Heavy alcanzaron los 120 kilómetros por hora, señores. Impactantes, ahí están las imágenes que han sido colgadas. Miren, vamos a Argentina. Argentinos protestan contra medidas del gobierno. Argentinos protestaron en rechazo de las políticas del presidente Mauricio Macri, quien anunció un severo ajuste fiscal. Los manifestantes protestaron, provocando ruidos en distintas partes del país. Escuchemos. La verdad que había que salir porque si no te morís de una úlcera. Algo hay que decir, algo hay que hacer. Y el ruido, además de todo, es una descarga, no solo una expresión. Indignación muy grande, un discurso sobreactuado, ensayado que no se hace cargo del desastre que han hecho porque nosotros nos emprovecemos y ellos fugan el dinero bueno, señores ahí está y continuando en el ámbito internacional escucha esto Fulvio abren prostíbulo de muñecas sexuales en Italia apenas 24 horas después de abrir en un lugar secreto de la ciudad italiana de Turín un burel que ofrece sexo con muñecas de silicón, ya se ha agotado sus plazas hasta finales de octubre y cuenta con reservas hasta enero ante la avalancha de peticiones. de su Santísimo. Su ubicación es secreta. Se sabe que está en Turín, pero los responsables que la gestionan solo comunican la dirección exacta a los clientes por móvil o por correo electrónico como ellos deseen un día antes de que se le llegue su turno el costo es de 80 euros para media hora 100 euros la hora y 180 para dos horas el catálogo explica que sus dimensiones son reales miden unos 160 centímetros aunque las hay más bajas sus aspectos Físico ya es realista, parecido, idéntico al de una mujer ¿eh? Su esqueleto es de metal, articulado, ligero Para poder, poder moverlo con libertad y material termoplástico Así que resistente al agua Vemos las imágenes señores, miren esto Increíble, miren ahí, una chica en cera y se ha agotado, Fulvio Se ha agotado para pedir una Ya tú te imaginas Increíble Mírala ahí Bueno, señores Hay que ver cosas para creerla Vamos al ámbito nacional Aprueban ley Obliga a instalar detectores de metales En lugares que asisten muchas personas La ley establece que Todas las instituciones públicas y privadas donde asistan muchas personas, deberán tener detectores de metales. Esto es con el objetivo de evitar la violencia, la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana. Bueno, ahí está. Esta ley, señores, así que aprobada. Miren, continuando, en el ámbito nacional, se crucifican exigiendo arreglo de calles en los Alcarrizos. Tres hombres se crucificaron en el... En Sánchez La Fe de los Alcarrizo Se crucificaron, no, se colgaron en una cruz, señores En demanda de varias obras sociales Que aseguraron carece esa barriada desde hace tres décadas Escuchemos La gente se pone enfermo y llamamos los taxis y los taxis no entran Andamos a pie, tenemos que subirlo a, a, a, a pie allá, en, en una silla Y tenemos 30 años que todo el tiempo nos están prometiendo que nos van a arreglar la calle, que en esta semana, que en este mes, que todo el tiempo va a venir a arreglar la calle. Y nunca el síndico de aquí, Junior Santo, ha traído ni siquiera una carretilla. Por aquí no hay seguridad ciudadana, no hay. Aquí pasa cinco y seis meses también una patrulla. Y es huyendo, quedando, pues tiene miedo. Vamos a cualquier a cualquier institución del gobierno, no nos encuentran a nosotros, porque este barrio no existe. Por eso estamos olvidados. Nosotros queremos que el, que venga, que, se, que intervenga la calle que intervenga obra pública y que el síndico se acuerde que nosotros estamos aquí. Bueno, señores, ahí están las... lo que está ocurriendo por allá en los alcarrizos. Miren, pánico en Jaina por serpiente gigante. Ahí, mi madre. Mírenla ahí, mírenla ahí, ¿eh? La aparición de una serpiente de aproximadamente... 8 metros de longitud en el sector las colinas en el municipio de jaina mantiene aterrados a los residentes debido a que temen puedan ser presa del peligroso animal el grande fulvio miren esto amigo televidente ¿eh? increíble más de 8 metros de longitud ahí está que fue grabada captada las imágenes escuchemos eso no tiene a nosotros dentro del medio, aquí con los niños que están transitando hacia la escuela de Villa María, no tiene con un poco de temor, ya que ese pájaro es tan grande. Que, que mi niño, cuando venga de la escuela, que un animal de eso de desbuende, le haga algo y uno no está ahí para defender. No, cada vez que yo me voy a levantar según si necesidad, yo prendo mi celular, porque yo estoy horrorizada, yo tengo demasiado miedo. Yo de por sí le tengo miedo. Sabemos la historia de la boa que te crecen a un tamaño que fácilmente puede matar a cualquier niño. Entonces tenemos el temor de que por la indolencia de él, algún día una serpiente de esa se escape y no le haga daño, porque todos estos niños que tú ves aquí transitan a diario por esa calle, por donde ella se escapa. Yo exijo que saquen ese pájaro de ahí. Es un pájaro muy grande y estos niños corren peligro y nosotros también corremos peligro. Ahí está, hay que determinar, ¿verdad? Porque siempre hemos escuchado que en nuestro país las serpientes no hacen daño, que no son venenosas. Si esta es peligrosa, porque si es peligrosa, esa serpiente que la saquen rápidamente de ahí, señores. Y grande que es, muy grande. Vamos a ver lo que dice el suplidor a propósito del escándalo con la diputada Lucía Medina, y esas mochilas que pertenecían al Ministerio de Educación y tenían el logo colocado de la Fundación de la Diputada. Escuchemos. Nosotros normalmente hacemos mochilas neutras y también hacemos mochilas para educación. Y hacemos mochilas neutras porque a veces un cliente necesita eh, esa mercancía de emergencia. Y lo que hacemos es que mandamos a serigrafiar la parte del logo y luego se la montamos, pero había, en ese momento hubo una prisa que se quería entregar las mochilas rápido y se cometió un error en producción donde cogieron mochilas con el logo y mochilas sin el logo. Lo que hicimos fue venderle las mochilas a la señora Lucía, pero ella nos compró la mochila con su logo, pasó un error en la empresa por lo cual lo estamos admitiendo el error. Bueno ahí está, finalmente lo que dice entonces el suplidor Ya ustedes escucharon, por la prisa Los empleados tomaron de las mochilas que también ellos les confesionan Y le hacen al Ministerio de Educación co Cogieron de esa y le colocaron encima del logo de educación Entonces el logo de la fundación ya de la diputada Lucía Medina, señores La ADP ...de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal realizan caminata protesta en San Francisco de Macorís. Ahí vemos las imágenes masivas de la actividad que fue encabezada por las 10 sesionales de estas provincias Duarte y Hermanas Mirabal. Escuchemos. Aquí está la provincia hermana Hermanas Mirabal completa. Nosotros estamos en apoyo a la situación que está sucediendo en la regional 07, lamentando la situación, pero esto es lo que el Ministerio de Educación nos deja. Rechazando la gestión antimaestro y antimaestra que encabeza Andrés Navarro y reclamando que se resuelvan las problemáticas. Hay centros educativos que no han podido iniciar el año escolar debido a que no hay ni siquiera agua potable. Dos provincias... 10 sesionales, 10 municipios paralizados hoy y mañana y aquí exigiendo al Ministerio de Educación que cumpla con sus deberes, con, con los derechos que tenemos los maestros, los padres, las madres y todos y cada uno de los que asumen un compromiso con la comunidad educativa. Los maestros están tirando a la calle ya que el ministro ha cometido los abusos y los atropellos más graves contra el Magisterio Nacional y contra la población estudiantil. No hay nada en las escuelas. Tienen que estar haciéndose rucho los maestros para comprar papel de baño. Pues ahí está la ADP que se lanza a las calles. A propósito de eso, hoy continúa el paro de labores. ¿Y qué dice la directora regional de educación sobre esas manifestaciones y sobre esas demandas? Porque ayer le entregaron el documento. Adelante. Desde que estamos en la dirección regional, siete documentos, los cuales también tenemos evidencia de que se han tramitado las soluciones que han planteado en algunos y otros, como son de infraestructura, que conllevan ya otro proceso administrativo, se están pendientes. Con relación a las necesidades de docentes, permítame decirle a toda la población que en este mes de septiembre salen nombrados más de 100 maestros que van a cubrir todas las plazas por jubilaciones, pensiones de los docentes en relación a algunas infraestructuras que nos plantean en el listado, ADP nos entregó un documento de 32 escuelas que conllevan paralizaciones algunas, y realmente son así en algunos casos, y en otros que también se dice que están paralizados y no es así porque están trabajando. Quiero decirle que hemos nosotros tenido reporte de 22 maestros que han reportado descuento y que consultado uno a uno por este equipo regional, hemos contactado que esos maestros, el Miner le depositó su dinero completo. ...como responde la directora regional de Educación. Denuncian hombre, fue dejado abandonado en el San Vicente de Paul. El señor Ramón Valerio lleva más de un mes que fue llevado por sus parientes por el área de emergencia presentando problemas de diabetes. Lo dejaron por allá y no han regresado más. Me informan que para... ¿Verdad? Percatarse de que este hombre o sus familiares podrían volver, informaron de que había fallecido, regresaron Y luego que se percataron de que era mentira, de que no había muerto, se fueron de nuevo Así que hay una disputa ahí, ¿Verdad? Este hombre ya se encuentra más restablecido eh, Luego y se está solicitando por favor que vayan a buscarlo Porque está ocupando un espacio en el San Vicente de Paúl, el señor Ramón Valerio Valerio y me informan que es residente aquí en San Francisco de Macorís. Un llamado a sus familiares. Matan hombre a machetazos en Arenoso. Salvador Aquino murió a machetazos en la sesión El Guayabo de ese municipio. Escuchemos. Si para allá, se mandaba a un atrás de ahí. Una chilena. Con un palo, para tumbarlo de motor, para darle por las rodillas, para tumbarlo. Que le han tenido un problema para ir por, por una caña, que el muerto que le ya dar un planazo al matador. Y el matador, ¿cómo? Le, le, le, le tiro yo con todo feo. ¿sí? Que lo que quiero es justicia que se haga con. ¡Ay, con mi sobrino! lo que quiero es justicia! ¡Justicia! ¡Que haga que esto no se quede impune! ¡Que esto no se quede impune! No, no, no, no. ¡Ay, cómo me lo mataron, señores! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Yo no puedo explicarle! Yo lo único que quiero es que esto no se quede impune, que quiero justicia. ¡Justicia es lo que quiero! Yo lo que quiero es justicia, ¡que se haga! Ahí está la imagen, gracias a Noticias Villarriba, señores. Miren, madre de hombre ultimado en Pimentel denuncia acusada goza de privilegio en la prisión. Se trata de la madre de el joven Juan Santos Enrique, muerto tras recibir una estocada a manos de Ana Estefany Luna, hecho ocurrido en el municipio de Pimentel. Escuchemos las declaraciones de mariel Altagalaz Enrique, madre del joven fallecido.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 que su hijo era un abusador y que bastante me maltrataba eso era lo que sucedía ¿Tiene privilegio? ¿cuál es el privilegio el que tiene el que está presto tiene privilegio yo no sabía que el que está presto tenía privilegio este privilegio. privilegio yo tengo que ella sabe más que nadie todo lo que yo le estaba aguantando a su hijo eso yo tengo que decirle está como responde Stephanie miren exigen iluminación de calles en sector vista al valle aquí en san francisco escuchemos el presidente de la junta de vecinos adelante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 Comandante al mayor Ramón Acosta eh, Domínguez y vamos a hablar con el nuevo comandante porque la situación... que eh, dale Miren, hombre, denuncia, dirigente del PRM lo amenazó de muerte en Tenares. Vamos a ver la denuncia ofrecida por Rolando López Apolinar. Adelante. Yo tengo aproximado como 12 o 13 días que me pasó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 me dice, y sobrino de ella, que, que no, que no era para eso, que qué es lo que pasa, entonces me coge, me agarra, me saca una pistola y me sienta en la sala, en una silla, y yo le digo que qué es lo que pasa, me dice, no, nosotros vamos a hablar, tú lo que eres un ladrón, yo, pero qué es lo que pasa, y me dice, no, tú vas a hablar, yo, si no, nosotros te vamos a matar, coge la pistola y me da un maquinazo, y me tumba el piso, ahí me entran a golpe, yo dije, ¿pero qué es lo que van a hacer? ¿Me van a matar? Dice, sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces ahí me pone uno videos, me pone, y me dice esto, y yo, sí, ese soy yo. Pero yo estoy ahí con la cartera o, o buscando dinero, era porque ella me manda. Ella me decía, a ver, búscame la cartera, la jipeta, o búscame la que está arriba del de biuro, o búscame el mío, dos mil pesos, que está en sitio que tú sabes dónde está, yo y lo buscaba. Apresan hombre por tratar de agredir a su madre en San Francisco de Macorís. Fue detenido por miembros de la Policía Nacional un hombre de 40 años acusado de tratar de agredir a su madre. Xiomara Arias, relacionista del comando de la Policía, informa. La Policía apresó en el día de ayer a Miguel Antonio Muñoz Tavera, de 40 años de edad. Quiere ser la sección Huiza aquí en San Francisco de Macorís por el hecho de este momentos antes se lanzará varias piedras a la residencia de su madre, la señora Ana Ramona Taveras. El prevenido presenta múltiples laceraciones que se las ocasiona al momento de ser detenido. En cuanto al prevenido, se encuentra en poder del Ministerio Público. Seis años de prisión joven, Arrastró jueza e intentó, en intento de asalto, aquí en San Francisco de Macorís El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte Condenó a seis años de prisión a un joven que tumbó y posteriormente arrastró A una ex jueza de esta ciudad cuando intentaba desbocarla de una cartera El referido tribunal impuso dicha condena contra Gregory Sánchez Gil, alias Titi quien fue captado por una cámara de vigilancia al momento en que atacó a Aleida Jiménez, que en ese entonces fungía como presidenta del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial Duarte. Escuchemos.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 Okay. Entiendo que fueron muy pocos años, porque quiera o no me dejó una lesión permanente. ¿Te esperaba más años. Me esperaba por lo menos de 10 a 12, no los 20, pero de 10 a 12. También la, la inconformidad por parte de la magistrada Aleida. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Light, 100% purificada con sistema ósmosis, Tan dominicana como tú, llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno en preferencia de todos los nordestanos es Agua Randy Live, exquisita. Fulvio, ya no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos también por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Fulvio, gracias. y Raquel, ¿se integró? Ya, Raquel bye, bye. está aquí. Muchas gracias, Vladis. Bienvenida, Raquel. Hola, hola, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te <ríe> Muy siento? bien, Muy gracias. Bien. Qué bueno, me alegro sí. mucho. Aquí sí. estamos bajo la gracia de Dios, sobre todo, que nos permite ver la luz del sol. Hoy es día de Santa Teresa de Calcuta. Tremenda, de que, la madre la Teresa. madre Teresa de Calcuta. Cuánta humildad, ¿eh? Ayudar A, hasta que no nos duela, mez... decía la madre sí, Teresa. No había ninguna pizca de mezquindad, era justa, sobre todo, y una mujer... Demostró amor eh, dicen siempre, que sobre todo porque en la, por los pobres. aquellos es estudioso de la energía que emana del ser humano, uh -huh. que la madre Teresa sobrepasaba los límites normales. Cuando llegaba a un lugar, su energía llegaba primero. Eso dicen los místicos. Hay gente ¿verdad? así que tiene esa hay energía, gente así. hay otras que no. Cuando tú te entregas, resulta que te llena tanto del espíritu que forma esa energía. Estás promoviendo la fe es Vámonos algo. con las noticias Muchas noticias, muchas noticias Empezando en las internacionales eh, el, eh, Sigue el planeta convulsionado Ahora le tocó a Japón Un tifón eh, Que allá se llama tifón eh, Los huracanes uh -huh. o ciclones sí. Ese tifón de 220 kilómetros por hora Diez muertos en Japón Miles de heridos, casas destruidas en negocios, eso fue terrible en, ti, en Japón, en las playas No hay mangles como hay aquí Para proteger todas esas Zonas litorales costeras Observen ustedes Olas de hasta 6 metros de alto Llevó este tifón A esa zona costera de Japón Y inundó Grande parte de esas ciudades costeras Provocando graves daños A la infraestructura Vean cómo vuelan los techos y también graves daños a todo el sector comercial y, y de vidas humanas, que lamentable, eso es lo más lamentable. Miren, estos barcos que están anclados cerca, eh, salieron de control, así anda el planeta, señores. Bueno, sí, y, y Japón debe estar acostumbrado a ello sí, porque él sí, recibe sí. constantemente, sí. sobre todo esta experiencia de estos fenómenos. En este caso el tifón heavy, así le denominaban, causó bastante daños y muerto en esta zona. Y digo que están acostumbrados porque es común, es natural ver y, que, y de en estar, por estar en, la, en ese trayecto, sobre todo donde se forman los ciclones. Miren, allá miren cómo está ingresando por el muelle sí. el agua a la, a Lo la ciudad. Lo que usted no va a ver nunca en Japón, ni en China, ningún país con dos dedos de frente que bien administre, es a un fallecido en una circunstancia como esa o en cualquier otra, he abierto en la calle y todo el mundo grabándole y mostrándole, porque el ser humano hasta después de muerto debe tener dignidad. Ah, ahí sí. lo muestran los muertos con una sábana blanca encima sí, y lo sí, que sí. más te puede mostrar es un pedacito de, de un pie y la gente tiene que imaginarse que ahí está la persona. Sí, sí pero Se no, respeta totalmente no, eso. Eso aquí ni pensarlo, aquí hay que meterle lente hasta lo último, ver dónde fue la herida, cómo murió él, la cabeza Otra, abierta, y los medios lo difunden. Sí, sí, así eso es, es así. Eh, Japón siempre ha sido solidario con todos los países afectados a nivel del sí, mundo. Sí. Ahora es momento que también nosotros como nación mostremos solidaridad a Japón, hasta con una carta de buena intención. Correcto. Eh, otra cosa que ha causado revuelo, revuelo a nivel internacional, Raquel, es este prostíbulo de muñecas plásticas uh -huh. en Italia. Señores, pero cuántas cosas. Hay que estar vivos. Hay que estar cosas. vivos para ver cosas. Y todos los cupos ya están contratados hasta enero. Pero qué falta de una pela están los hombres. ¿Cómo es posible que muñecas plásticas... Estén eh, en esa Ahora, condición. Ahora, yo prefiero que usen todo... la plástica y no el ser humano. Pero bueno. las mujeres que se prostituyen están en todo su derecho de hacerlo. La que sí. Si se libra el bebé, hagan lo que quieran con su vida. Pero yo prefiero mil veces prostituirlo así plástico. No se enferman, Eso no le contaminan, verdad. una enfermedad sexual. Y bueno, y no le afectan emocionalmente. Y ahí están, emocionalmente y ahí no están le los caprichos que tienen ellos, ¿verdad? No. De tener. Eh... Emocionalmente no van a afectar a las muñecas. No, Ahora, no, quien no. tiene el negocio tiene que pagarle su dinero. Sí, oye, mi, es bien caro el asunto. ahí eh, Cobran bien, 100 euros, 120 euros, y tiene su champaña, aunque ella no bebe. Pero. <risa> Ahí están las Ay, ilusiones 20. de los hombres Cuántas cosas Venimos aquí A República Dominicana A República Dominicana rebueno, Y dejemos bro. esa muñeca por allá, por Italia Y aquí nosotros estamos, señores eh, En nuestro ruego de cada día La calle de los Alcarrizos Más de 30 años pidiendo calles Pidiendo que se arreglen Tienen que sacar los enfermos En, en, en camillas, en parihuela en litera porque eso es ahí mismo en la capital, eso no es que es un campo, no es en los Alcarrizos. Y ahí están crucificados ellos, pidiendo que se construya eh, esas calles, que de una vez y por todas se les hagan esas calles. Tienen más de 30 años y han sido objeto de olvido de todos los gobiernos y todos los síndicos que han pasado por esa desmarcación de los Alcarrizos. Revuelo grande también ha causado el tema de las mochilas de Medina, que sé que se ha tocado y se seguirá tocando todos estos días. Y mientras más elementos salgan a flor, pues mucho mejor. De ahí se requieren el tema de las mochilas y la, y la utilización de taparle el logo del Ministerio de Educación por el logo de la fundación de ella, de la diputada que quiere ser senadora por su provincia y que está en campaña. Los políticos están en campaña Siempre, ya cambiamos el tema hace rato. Y entonces, en este sentido, lo que debe hacerse es una investigación seria, responsable, para ver saber comprobar quién tiene la verdad. Porque como que el cuento fue arreglado de manera muy fácil, muy bonita, como encajando todo. No, y la compañía tiempo, de, Stone blue, de, Stone blue, de Stone blue claro, se le dio tiempo para que lo arreglaran arreglar el cuento. Facturas, eh, no, yo no sé si de arreglar facturas, yo no estoy diciendo que estoy a favor ni en contra de los papeles mostrados en el día de ayer por la diputada en su discurso larguísimo en el Congreso, y con lágrimas y todo, una actuación que le pudo convencer a muchos, pudo, no a todos, a todo el mundo. Ahora lo que sí es correcto hacer una investigación y comprobar la veracidad de esos documentos y también en, entonces en todos sentidos, si ella está acusando a la compañía que le fabricó las mochilas que pagó supuestamente su esposo y ella mostró copia de ese cheque, pues entonces ya debe por lo menos ir a la justicia y demandarlo porque si se supone que usted pide, solicita sí. un producto y ese producto no se le da, usted lo pagó, pagó el servicio y no se le da como, usted tiene que demandar porque, porque esa falsificar. fundación es, es muy prolífera, Raquel. Entonces, también. además tiene un compromiso con Danilo Medina, eh, sí, el presidente sí, de sí, esa, sí, sí. no de la fundación, Felipe, de la empresa, Stublu, Felipe Isa. Felipe, que de hecho en Stone campaña... Blood. En los campaña, testileros con los textileros con Danilo. Entonces, por eso habría que ver si comprobó, si eso fue un favor, devolviendo un favor recibido. Mira, eh, entonces, tú, ¿Cómo es posible que yo, si yo te mando a fabricar a ti 100, un ejemplo, 100 mochilas, y te sobran 100, entonces la que te sobran la voy a usar en Juan Pérez, que vino a contratar más. <risa> Mira, yo no el es una fundación muy No prolífera, lo entendí, que me lo arreglen Raquel, mejor el cuento. Es una fundación muy prolífera la que ella tiene, porque también ella entrega, a hospitales de la zona y clínicas y, y dónde cosas. consigue tanto dinero? Eh, ah, del bolsillo. Es, ¿Tú sabes qué es lo que entrega? Materiales y utensilios médicos de última generación. Ya. Hay que ver también, eh, eh, caramba, pero caramba. <risa> y Con sale. mucho hasta Dios lo ve. <risa> sí, Entonces, sí, no, sí, no, sí. no, insisto, no estoy ni a favor ni en contra de Lucía Medina, solo debiera hacerse una investigación seria y responsable. Educación ha dicho... El lunes pasado que iba a investigar Y eso duro hacerlo Pero aquí. que uno no, de esa investigación no podemos esperar mucho Hay otra Ahora, cosa Ahora el Ministerio Público si sí debiera hacerlo Cambiando drásticamente de tema O la Procuraduría sobre sí. Construcción Administrativa Y la de ética, sí, muchísimas sí, sí. cosas que cobran por ahí Exacto Un tal Lidio Cadet eh, Hay un revuelo en la zona de Jaina por una serpiente que apareció, una culebra bastante grande, eh, bastante grande, ya bien adulta, bien desarrollada, pertenece al género de la boa, es boa española la boa que tenemos aquí en la isla, es una culebra que no es venenosa, en lo que tengo de aquí en este país no las hay de según, vida, según se dice no siempre. he visto ni escuchado la primera noticia de que una culebra de esta se ha tragado ningún niño, sin embargo hay tanta fobia, tanto miedo que la primera intención que se ve cuando ven una culebra es matarla. Uh -huh. Esta culebra, la boa española, es una culebra uh -huh. endémica de aquí y también eh, es eh, consumidora de ratas turones, ratones y, y cualquier gallina coma, también que haya por ahí se la puede eh, comer la ponen lo, en esas, lo en esas, lo esas fincas recomendable, de cacao ahí está la, la culebra, la voz española la serpiente hay algunas que la, la ponen intencionalmente en las fincas de cacao precisamente sí, eso sí. para el control de ratas lo rata. más recomendable es que la, la agarren supe que ya la agarraron y la lleven al el zoológico, zoológico sí. nacional y la tengan allí uh -huh. para que los demás la puedan observar Hepatético. Lo que sí da un susto porque el tamaño sí. y, y también el miedo psicológico que se le ha impregnado sí. al dominicano desde chiquitito de de y más desde la Biblia que la serpiente sí, que fuimos sí, el Dios. Sí, sí. Entonces, el pobre animalito ha tenido mala Ve, promoción. Veo las madres que están también bien preocupadas y qué bueno que estén preocupadas por sus hijos, es muy bueno, eso sí. está bien. Sí, pero la, Pero eh, traten de preservar en la vida a la culebra y que se la lleven al zoológico y que no le coja la triste historia que le coge a todas las culebritas que hay por ahí que van y la matan Así es. tenemos que ir en una pausa, hablamos de educación tras esta con de representante, Vicente representante de la asociación dominicana de profesores sí. así es que en el día de ayer hicieron una gran concentración, las 10 seccionales y la huelga sigue hoy y, vamos, y hay huelga de sí, por supuesto, ayer y hoy vamos a hablar en detalles con él, quédese con nosotros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 Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana Y llegamos al momento de la entrevista central, el café caliente Y ante tantos problemas que hay en la parte del Ministerio Educativo de la Nación La ADP, los profesores, también tiene sus puntos de vista Y tienen todas estas provincias, la provincia de Hermanas Mirabal, un paro de 48 horas Hoy se cumple su segundo día para esto tenemos aquí a Vicente Almonte, dirigente de la ADP. Nos va a explicar qué está pasando. Muy buenos días, Vicente. Buenos días. Bienvenido Julio. a De Mañana. Gracias por la invitación y saludar a cada oyente, a cada televidente que se informa con este programa en la mañana. Mire, la situación del Ministerio de Educación es dramática. Cuando decimos dramática nos referimos al hecho de que muy a pesar de que la ley 6697 y la lucha del pueblo, de la sociedad organizada y civil eh, le arrancó la conquista del 4% la implementación a pesar de eso, el presupuesto parecería que debe alcanzar para las demandas que hacen las comunidades educativas y particularmente la ADP y el magisterio, sin embargo eh, ayer se concretó una el inicio de una paralización que iniciaba con una concentración marcha a la regional, a llevar un documento y a recibir la respuesta de unos 12 que hemos llevado a ¿De esa decir, regional. llevaron uno y ya tenían 12 documentos más anteriores. Que lo ha que recibido la directora regional que viene a estos medios y nos dice como si fuera hoy que se estrenó en algo, pero ella ha recibido parte de esos documentos. Antes de esta pregunta vamos a permitir que nos entre el cafecito que nos trae. Un cafecito bueno en esta hora. Pero en la mayoría de las regionales del país, los profesores, muchísimas gracias, los profesores están dando docencia. ¿Qué es lo que pasa en la hermana Mirabal y San Francisco de Macorís, Provincia de Duarte que los maestros llamaron a un paro de 48 horas e hicieron esa manifestación ayer? Lo que pasa es que hay un eslogan de que hay una última gota que rebosa la copa. Resulta que para el caso de San Francisco, y nosotros no tenemos la información al detalle de las demás provincias, en esta Regional 07 se nos están dando casos, uno tras otro, que son insostenibles. En el último mes, en el último pago, hubo uno descuento eh, alarmante para el Magisterio. Amén de todos los problemas que veníamos denunciando, a de que al inicio del año escolar, el banderazo de salida, como hemos denominado, varios centros educativos de esta regional y de los distritos de San Francisco de Macorís no pudieron iniciar el año escolar porque al ministerio no le pareció importante que los comunitarios, que los estudiantes de comunidades como el curso de los Basilios, como de Cueva, en San Francisco de Macorís, la Escuela Laboral San Martín, no ha podido comenzar porque el ministerio, a pesar de lo que decimos del abultado eh, presupuesto, del amplio presupuesto que maneja, no le dio el deseo de enfrentar unas denuncias y unas realidades que son tan reales que están ahí. Si, no, si la ADP estuviese inventado algo, si Vicente estuviese.. No, no, eso es Vicente que le cogió con eso. ¿Las construcciones están bien en su mayoría? En su mayoría, Fulvio. Nosotros decíamos al inicio del año escolar, que estrenábamos este año escolar, con todos los problemas viejos, más unos nuevos que se nos adicionan. Eh, decir que esa escuela de Cruz de los Basilios es de cinco aulas y tiene seis años construyéndose decir que la de cueva no, no es está más abandonada gran... yo la vi ahora y oiga lo que es ahora con esta lucha esa comunidad vino a la regional hace una semana y fruto de esta protesta y de lo que se ve venir porque los maestros y las comunidades se están empoderando en esa escuela eh, aunque sea tímidamente comenzaron a trabajar ahora porque los comunitarios dijeron que no van a volver a comenzar un enescolar escolar en enramadas y en espacios, que a decir verdad, los que se la prestaron, la comunidad religiosa y los comunitarios, le dijeron, pero ustedes no tienen escuela y ya los locales que les prestamos también están de reparación, de, deben prestárnoslo, porque nos vamos a quedar sin escuela, sin salón comunal, sin parroquia y sin nada, porque el Estado Dominicano, que es el garante del servicio educativo, no le interesa que esa comunidad parece, digo yo, porque lo que se lee sucintamente es que no, Pero, no le importa. Eso está dentro de las demandas. El documento que ustedes entregaron ayer, ¿qué contenía? Bueno, ¿Y qué contienen todas las demandas que ustedes están enarbolando? Mire, le puedo nombrar como cinco de las principales. Un punto eh, nodal es el hecho del profesor Máximo Mercedes de la Escuela de Tiringo. Ese profesor está en una condición indefinida en su estatus legal. No le permiten ser director porque fue aquel triste caso, lamentable para nosotros y para la comunidad, en el que una niña fue atropellada por una ambulancia. Ese día, por decisión de la comunidad educativa que funciona ahí, se retiró un tanto, uno, unas horas más temprano. En ese intervalo, eh, los, los muchachos se van, y como a un kilómetro de la escuela, una ambulancia atropelló a esa niña. Entonces, como el ministro es antimaestro, en el único que pensó fue en cancelar al director o en suspenderlo. No sé está si... Hubo, la razón, ¿eh? No creo que hubo una investigación y no ha salido en ningún medio a ver si el... Ustedes pidieron investigación. Se pidió pero que no nos respetan, Fulvio. Es que en este ministerio el señor Navarro se ha empeñado en hacer de manera unilateral lo que a le parezca, a pesar de que todo está reglamentado. No hay problema con que hiciesen una investigación, pero no se sabe que el chofer de la ambulancia no llevaba pacientes, no llevaba a nadie urgente. Y había en el tramo un hoyo y había unos niños. Él por desechar el hoyo, chocó a la niña. Yo no sé quién es el más responsable que ese ahí mismo, y después siguen habiendo responsables, donde se supone que allá hay, aquí hay una autoridad eh, en todo el sentido de la palabra, ese hoyo no debió estar ahí porque los impuestos que pagan los ciudadanos es para eso. Claro, claro. Debió haber, o sea, todo, pero el único perjudicado es el profesor, es el director. Como que hay una, alguna forma de que él evitara eso, la única culpabilidad que puede tener es de que se retiró. Pero imagínese usted que hubiese sido a la hora de retirar normal y lo hubiesen chocado. También, ¿A quién iban a culpar? O sea, sí. sencillamente le están cargando el dado al a qué Máximo ¿Qué otra Marcelo. demanda tienen? El asunto de los descuentos indebidos, Todavía innecesarios. Mire, la verdad que Mariel en estos medios ha estado diciendo que todos los casos fueron resueltos, revisados uno a uno. A nosotros no nos no, no tiene por qué alarmar eso, porque eso es lo que hacen las autoridades. Ahora, el maestro que fue en el mes de julio concluyendo vacaciones y cobró, y cuando vuelve en agosto se encuentra con un descuento, sin haberlo autorizado en ningún lado, sencillamente lo que tiene que reclamarlo. Nosotros tenemos los documentos, no los traje para acá, pero cada maestro sacó su hoja de nómina y el comprobante de cuánto retiró el pasado mes y de cuánto le depositaron ahora en el banco. Entonces, yo no, yo no sé quién está diciendo mentira. No, no soy yo, porque yo me estoy haciendo eco de las dos. El profesor eh, Máximo, el profesor Cándido, el profesor Emanuel nos llevó a nosotros, nos llevó a nosotros, mira, esto yo cobré en el mes de julio, esto yo cobré en el mes de agosto. Hay una diferencia, en algunos casos hasta de 20 mil pesos, 12 mil, 7 mil, dos mil 500 y hasta un peso que le cuenten a uno del salario que tiene diario ya programado para resolver su problema le va a hacer falta. Hasta un centavo, diría yo. Porque cuando usted va a pagar el servicio energético o el servicio de, de telecable, el servicio, lo que usted paga en su casa es con el dinero que usted ingresa. Entonces, claro. alguien por allá quitándole dinero a usted y usted aquí forzado. No es posible que eso se dé. Entonces, hay otra cosa que nosotros estamos diciendo, además de lo que mencionaba de los centros educativos, es que el dinero de descentralización que debe llegar a los centros para comprar no los. No está llegando. No está llegando, Fulvio, y público que me escucha. No está llegando, por el contrario, hay centros educativos que tienen deudas acumuladas porque durante todo este proceso se han retrasado. Y nosotros insistimos en decir, si es un presupuesto, ¿para qué se presupuesta? No es para tener agendado cuáles son los gastos. Así se llama esa ley, es una ley, la ley de presupuesto, de ingresos y de gasto. El Estado Dominicano... Hace una proyección, hace un análisis, dice, vamos a ingresar tantos millones y entonces programa los gastos con relativo a eso. El Vicente, 4% pero, da un número exacto. Yo recuerdo que el ministro de Educación vino a la regional, se reunió con todos los profesores, eh, lo escuchó en un plan nacional de escuchando a los profesores y ustedes les entregaron las demandas. ¿Qué respuesta han tenido ustedes de los casos que le entregó, de esos casos, por lo menos San Francisco, no se ha resuelto uno, ni uno. Y le entregamos, documentado, incluso con video, los centros con la serie que tenía. Recuerdo que ese mismo día, antes de sentarse con nosotros en la ciudad ganadera, él fue a uno de los casos que estaba sonando bastante, que era la Escuela Julio Plata de la Rosa de la Comunidad de Guisa. Después de eso, ha venido dos veces más, él o gente que le ha mandado y sencillamente dicen, y María lo dice, todavía contenta, eso está en licitación, eso está que va a concurso, pero ¿cuándo irá a concurso? ¿Para cuándo? Si fue el año pasado, por estos tiempos, que, que vino el ministro y dijo, tal día, recuerdo haber estado en mi casa un domingo, cuando el ministro volvió huyendo, porque eso va a estar y va a trabajar, vaya a ver, todavía tenemos la misma problemática, una de ellas es que cuando caen tres gotas de agua, los baños, los sanitarios que hay ahí, se rebosan y esa materia fecal, esa contaminación pasa por todo el patio del centro educativo. Además, se lleva de encuentro a los vecinos que están ahí, que pegan el grito al cielo. Claro. Nunca hay agua para descargar esos baños. Ese es un caso. Y mire qué emblemático que sea el nombre de una maestra y un señor como don Julio Plata la Rosa, Pero, padre. De la ex gobernadora Y una, mucha, una mujer bastante prestante Y bastante importante, entiendo yo En la dirigencia eh, alta, media Pero y alta del Eso que tú te expresas como dirigente De la ADP, contradice Un anuncio que tiene El Ministerio de Educación de Inicio de Clases Donde vemos Aulas virtuales Esas Donde son las... vemos eh, Que parece, la primera vez Que yo lo vi, yo creía que yo estaba En una sala de estudio De, de Suiza o de Holanda o de Finlandia, donde tienen, o de Japón, donde tienen altos niveles educativos. Y sin embargo, lo que tú estás narrando es como totalmente diferente a lo que se da en ese anuncio. ¿Esa posibilidad de esas aulas que hay en esos anuncios, existen aquí en la provincia de Duarte? Eh, jocosamente yo digo que quizás esas son las aulas de la escuela de la comunidad del Cruz de los Basilios. Como son solo cinco que van a hacer, y ya tienen seis años haciéndola, quizás sean equivocado y la llevaron para allá para el anuncio de Navarro. quizás son esas, pero le digo que cuando usted va a la escuela, contrasta totalmente tal como usted dice, pero si, bueno, mira, yo me he acompañado los camarógrafos de estas plantas, televisores, de estos programas, a la comunidad de Cuevas, en la escuela Eusebio Manzueta, esa escuela va desde inicial hasta sexto grado, y en algún momento de presión se construyó el aula de inicial, ahora es solo esa aula que hay para los estudiantes de todos los grados, Insisto, desde inicial hasta sexto grado, una, una sola, sola hora. hora. Entonces, en el espacio donde están las otras, donde se va a construir las demás, mi amigo Tobía lajara es el ingeniero encargado de esa construcción. Y cuando uno lo ve, le pregunta, no, que no me ha pagado, que supuestamente le pagaron parte de dinero, pero ya se había gastado entre intereses con lo que prestado y los trabajos que ha realizado. Pero en ese espacio hay lo que hay, unas cuantas varillas paradas, unas columnas, y dentro de eso hay un guandular. Yo de decía en un programa de eso: ahí vamos a comer guandules. Si son pastueros, nos salvamos porque el diciembre viene ahí. Y si son para cuaresma, en, por ahí por marzo, abril y marzo, vamos a comer mucho guandules. Pero escuela no va a haber porque esa comunidad no tiene la suerte de contar en, en, en la mente del ministro como que haya estudiantes, que haya ciudadanos dominicanos y que pagamos impuestos porque ese es el chiste, No es un regalo. Es con el dinero que pagan los ciudadanos que deben hacer de Vicente, eh, dentro de las demandas también está el nombramiento de profesores. Acaba de decir la, ministra, la, la directora regional de educación que van a nombrar eh, tantos eh, profesores aquí. En todo, eh, ¿Qué tiempo tienen nombrándolos? Mire, hay unos maestros de eso que dice Mariel, que me lo dijo incluso a mí, individualmente. No te preocupes, yo a resolver. Uno lo toma por el lado amable. ...hay maestros de eso que pasaron el concurso en 2014... ...en el 14... ...y están con ese cuento de que lo van a nombrar todo el tiempo... ...cuatro años después... ...la demanda es de los centros educativos... ...porque algunos docentes se han retirado... ...algunos pueden haber fallecido por decirlo de un modo, ...pero en otros casos es que la población estudiantil... ...ha ido creciendo... ...fruto de algunas cosas... Eh, ...que a veces uno no entiende... ...bueno, eso, más que esto de movilidad... ...hay escuelas en un lado rural por ejemplo que se deprime un poco y baja la asistencia, entonces en otras, como la escuela en la que yo trabajo del Madrigal, que este año tiene inscripción récord, a propósito, en esa escuela fue el lanzamiento del año escolar, Allá estaba Mariel, allí estaba la gobernación, allí estaban todas las autoridades, y nosotros, con los brazos abiertos, con mil amores, aceptamos que comience el año escolar, pero Mariel, ¿qué día? dice ahora que van a nombrar esos, esos maestros? Y no le parece a usted y a la población que era mejor que ella hubiese hecho esos cálculos, y que en el proceso no activo de docencia, apare, o sea, en vacaciones, se hacen las proyecciones, se trabaja, se solicitan los maestros venideros, y entonces comenzamos el año escolar con maestros en la escuela, y no esperar a que la DP tenga que hacer una paralización, que para nosotros es odiosa e incómoda, que para los niños es pérdida de tiempo también, para los padres es una molestia, entonces ahora fruto de la presión, ella se despacha diciendo que van a haber cerca de 100 nombramientos, pero eso es lo único que te damos la razón a nosotros, doblemente de que está la necesidad, y que ustedes, solo con la presión y la lucha ellos reaccionan. ¿Ustedes como ADP han notado que la población rechaza los paros? Igual que nosotros. ¿Y que lo ven a ustedes como que ustedes solamente piden reivindicaciones para ustedes? No, pero los centros educativos no son para los maestros. Los maestros no son los que necesitan el aula, más que todos son los estudiantes. Lo único que a nosotros, Fulvio y usted hace eso muy bien, y, Raquel, y lo, lo, somos las, la, las voces de esos que no pueden hablar. Porque si dejásemos que ellos vengan aquí, nunca van a llegar. Algunos por timidez, por temor, algunos por compromiso incluso, porque ellos creen que si dicen que Lucía Medina cometió algún nivel de error en eso de la mochila, ellos creen que le están haciendo daño a Lucía Medina. El daño le hacen a ella y a la población si no denunciamos esos casos, que son posibles corrupciones, posibles robos. Entonces, lo que tiene, tenemos que estar siempre celosos, guardianes, de que las cosas se hagan como van. Entonces, a esas poblaciones es que nos estamos defendiendo, a pesar de lo que pesares. Cuando hablamos de que el desayuno y el, el almuerzo llegan tarde y son de mala calidad, oye, pero no es para los maestros, porque bien o mal, Vicente puede hervir un plátano, comérselo, y va a la escuela sin problema. En resumen, ¿qué esperan ustedes hacer como ADP? ¿Ya se cumple el plazo? ¿Hoy ya termina el día? ¿Qué van a hacer luego? Mire, en asunto La verdad de es que siempre se habla de la, de la posibilidad del compadre espera para ver la reacción. Incluso ya lo que María está diciendo a nosotros no, nos alegra. Insisto, no da la razón doble. Es verdad que estaban las necesidades ahí y es verdad que ellos solo resisten, no resisten la presión y a partir de ahí reaccionan. Entonces las comunidades sabrán que los maestros somos los garantes de esa educación, que la constitución dice que es el Estado. O sea, el que tiene que nombrar el maestro es el ministro. ¿Van a seguir la lucha? La lucha siempre estará planteada cuando haya necesidades. Y estamos invitando a las comunidades que se empoderen, que nos acompañen a exigir esa lucha. Y es posible que llegue el momento en que estas huelgas, de este modo, no sean necesarias. ¿Por qué? Porque si las comunidades se empoderan y van junto con nosotros, al, por ejemplo a la gobernación o a las regionales a reclamar algo, es muy probable que le hagan más caso, porque ellos sí son carne de cañón al momento de los votos. Y cuando ellos vean peligrar su caudal de voto, ese senador, ese diputado que está ahí, que no da la cara porque aquí hay un diputado, aquí hay un senador que debiera estar, debía ser el, el senador de aquí y el gobernador que estuvieran peleando los casos cierto, de las comunidades, cierto. pero nos dejan solos y la comunidad tiene que levantarse, y los maestros somos el catalizador para que lucha de ellos. Muchísimas gracias Vicente, estuvimos conversando con Vicente Almonte, dirigente de la ADP, con lo, la problemática que hay en este inicio de año escolar y un llamado a paro de 48 horas que hoy se cumple. Muchísimas gracias a ustedes. Manténgase ahí, en breve volvemos, que hay más contenido en De Mañana. Muchas gracias, Vicente.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 por continuar con nosotros aquí en De Mañana y recordarles si usted quiere verse bien y cuidar sus ojos, óptica máxima visión. Ahí están todas las monturas que usted quiera, en los colores que lo quiera, todos los cristales de última generación y precio asequible. Usted puede encontrar en óptica máxima visión. Lo que usted está buscando, están los técnicos, las atenciones, las consultas de profesionales para atenderlos. Óptica, máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Usted lo encuentra en la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica, máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Y yo les recuerdo que la farmacia San Rafael está de aniversario, está celebrando sus 50 años y está tirando la casa por la ventana. Por cada mil pesos de compras por personas en efectivo, tarjeta o diferencia de seguro, participarás en la rifa de una motocicleta, un TV Smart. Y una nevera, botando la casa por la ventana, participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Recuerda que las nuevas sucursales están en la calle Castillo, número 187, sector Holguín, y en Guisa, kilómetro 3, carretera Anagua. Sorteo a celebrarse en diciembre próximo, Farmacia San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud. Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. En el supermercado Almanzar usted encuentra todo lo que está buscando. Desde lincería, útiles, escolares, juguetes para sus hijos, electrodomésticos, alimentos, todos. En el supermercado Almanzar no hay límites. Le tienen todas las condiciones para que la familia entre, se divierta y se lleve todo. Todo lo que está buscando Supermercado Almanzar Tan nuestro como las Guaranas En la calle principal de las Guaranas Supermercado Almanzar El supermercado de todos Bueno, en el WhatsApp Héctor Cruz de Jobo Bonito escribe Dice, buenos días Manolo, para el gobierno Que no oye, no ve nada Le responden a Manolo No sé de qué Eso se trata ayer. Wilson Marcelino Manda este video Ahí es. Dice él que es una vista del parquecito de La Brugal, donde jóvenes se han dado la tarea de venir todas las noches a realizar actos no adecuados en el residencial. Y luego manda un video, ahí estamos viendo, a ver qué otra problemática refleja ese video, ahí está. Radames Reynoso de los Maestros escribe, dice, feliz y bendecido día, esperamos que ella someta al suplidor. Correcto, eso es suelo justo, porque si ella dice que suplidor se refiere a Lucía Medina, la diputada, el suplidor le falló, entonces la metió en este lío, le está afectando hasta políticamente, aunque ella está buscando excusas y diciendo que esos do, esos videos que salieron en las redes sociales y que utilizaron un niño, era para hacerle daño político. Pero ese daño político se le hizo el suplidor. Entonces debe someterlo, correcto. Fulvio Ureña, varias fotos, ahí está textileros con Danilo. No, no, eh, la parte última es la que me interesa, ya eh, eso pasó. Muy bien. Esa última donde está el doctor Sierra Difo, que ahí cumple años Felicidades. Felicidades para el maestro Sierra Difón. Felicidades para el maestro Sierra Difón. Sí, Estacadísimo abogado de la provincia duarte y hoy tiene una tarea importante también en la universidad, en la UAS. Sí, sí, sí. Le, le invito a una copa de agua. ¡Ah, de agua! Felicidades, no, la acepte, doctor, felicidades, de agua no la acepte, maestro. De agua no la acepte, maestro. Eso es vida. No debe, de vino, Julio, se atacan. <risa> Esther Vargas nos da los buenos días. Dios le bendice. Es cierto que Medina había facturado las mochilas. Pues en esa factura debe estar la DGI con fecha vieja en los reportes para pagos de impuestos, el cheque debe estar sellado, recibido por el banco y acreditado al suplidor también de fecha vieja el rostro del dueño de la empresa en la rueda de prensa dejaba mucho que pensar, como si no estuviera diciendo la verdad ya estamos grandes para tantos y malos cuentos y ustedes vieron el rostro de Ito Bisonó también detrás de Medina los gestos que mostraba, por supuesto de no creer absolutamente nada de lo que estaba diciendo Lucía Medina los diputados y diputadas amigos y amigas del PLD fueron a abrazarle, y a mostrarle solidaridad. Federico Rojas, desde Hostos, nos da los buenos días, dice que la verdad que la diputada Medina de San Juan de la Maguana es mala actriz, y con el caso de la mochila del Miner, debe hacer un curso de actuación para ponerse esa tetera a nuestra sociedad. Sí, ellos son, a veces son buenos, son actores naturales, en algunas ocasiones, nuestros políticos Y en otras son muy brutos para eso debe es. Un cursito no le caería nada mal No, no, no, no No, no, no. para nada <risa> Vámonos con Fulvio Ureña y su tema central el día de hoy Adelante, Fulvio Muchísimas gracias Raquel eh, Gracias a todos Especialmente a ustedes que están ahí Compartiendo con nosotros el contenido de hoy Y hoy vengo a tratar un tema que nos ataña a nosotros Como región y como provincia de acuerdo a las estadísticas del Producto Interno Bruto de nuestro país, la provincia de Duarte aporta al Producto Interno Bruto un 9%. En la actualidad es de 82 mil millones de dólares. Toda la producción de la nación en el año 2018, lo estipulado es que sea 82 millones, 82 mil millones de dólares. Si llevamos esto al 9% que aporta San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, estamos hablando de 7.380 millones de dólares. Ese es el aporte de la provincia de Duarte en todo lo que produce, en cacao, en café, en arroz, en producto lácteo, en leche, en producto cárnico, en carne, en ganadería, en el comercio, en la diferente infraestructura que tiene, manufactura, empresa, todo lo que aporta. También lo que aportan los contribuyentes, los 320 mil habitantes que tiene la provincia, con los pagos de los impuestos. Y si a eso vamos cayéndole a, toda esa, eh, a, a todo ese aporte de los 7.380 millones de dólares, que es el 9% del PIB nacional, estaríamos nosotros en la condición de exigir algunas cosas. A ese aporte de producción vamos a hacerle la presión tributaria, todo lo que se paga de intereses. Ustedes saben que hay intereses que están en 18, que están en 32, que están en 24, que están en 7, que están en 5, que están en 2, que están en tal. No, vamos, la presión tributaria de la nación está cerca de, del, del 14%. Con esa presión tributaria, ese monto que aporta la provincia de Duarte al Producto Interno Bruto, nosotros estaríamos aportando... 54.240 millones de pesos en la presión tributaria de impuestos al gobierno. 54.240 240 millones de pesos. Eso estaríamos aportando. Ahora, en el presupuesto nacional, la provincia de Duarte tiene para este año 2018, que ya está eh, llegando a su último cuatrenio, 1.600 millones de pesos. Y de eso hay 600 millones de pesos para el hospital regional, del, que no, del cual todavía no se ha invertido el primer centavo. Recuerden el apunte. Si aportamos, la, si sostenemos la presión tributaria cerca del 14% de todo lo que se produce, de todo lo que se aporta al gobierno, San Francisco de Macorís, provincia Duarte, estaría aportándolo al gobierno en intereses 54.240 millones de pesos. Solamente nos van a redistribuir a nosotros como provincia. 1.600 millones de pesos. Y de eso nos están quitando, hasta ahora, más de la mitad. En todos los gobiernos del PLD, aquí en la provincia de Duarte, adolece la inversión. Las principales infraestructuras de la provincia y del casco urbano de San Francisco de Macorís, en 16 años del PLD es muy poco lo que ha hecho en materia de inversión de infraestructura de desarrollo provincial uh -huh. en materia de funcionarios de primera línea nosotros como provincia no tenemos un solo funcionario de primera línea, exceptuando la parte de la juventud que la muchacha Parece que modelo, y tiene que tener 50 gente en redes sociales atendiéndole su imagen. Y el, los vestidos que se ponen son mandados a hacer a la medida, exclusivos, exquisitos. Y qué pena que sea tan fantasiosa y, y esa forma que tiene tan pues, elegante, pero, no te pase, de vestirse... Pues, y, y, Eso es fantasioso, y, y, y, tú el que y, y, pueda que lo haga, óyeme, si es con pero, su dinero. Óyeme, pero qué cosa oh, tan interesante. Con es su verdad, salario, se Es, verdad, es verdad. 100% de su salario pero en Europa que quiera que lo haga. Eh, eh, es como un contrachoque con la realidad que, que tiene el pueblo, que, que, que se vean así tan encumbrados, eh, eh, que no puedan salir si no están con un vestido de qué sé yo qué diseñador caramba exceptuando no esa funcionaria San Francisco de Macorís la provincia de Duarte no tiene un solo funcionario y qué es lo que le ha hecho el PLD ¿Qué es lo que le ha hecho la provincia de Duarte al PLD que en 16 años que tienen gobernando que 18 años 18 años que, que han gobernado faltan dos para 20 años no se tenga un funcionario de primera línea la provincia de Duarte entera completa no tiene un ministro, directores, no no no no y, y no tiene parece quien, quien se conduela a la provincia de Duarte Depalmente que vamos de ese de, de, de, de, de ese grupo no no hay eh, eh, quien represente a la provincia de Duarte a, a, ante, ante el gobierno del PLD parece que no hay han dejado a Juanito solo pero usted escuchó lo de la declaración de Juanito la semana pasada dentro de todo lo que le dijo al equipo de prensa de aquí de Telenor los dominicanos no pueden ser locos si no eligen nueva vez algo bueno, representante del PLD él lo, él lo puede, a los políticos del PLD él, él lo serían decir, locos si no los eligen él lo puede decir por todo porque, lo que han trabajado por este país bueno él lo puede decir Estamos porque parte riqueza. De ellos, pero eh eh gobernadora usted lo han dejado solo todas las demandas están ahí todavía incumplidas el puente de Ugamba que a raíz de la tormenta María vino el, la, la vino la ministra eh, de la Juventud y me gusta, y me gusta, ya vino, eh, toda ella, a, a, a, a, ahí a la Ribera. Qué interesante, ministra. También vino el ministro de Obras Públicas y vino el presidente. Ah, no ese puentecito, eso se hace en tres meses. Y todavía la gente de Ugamba está esperando el puente. Y nosotros también lo estamos esperando. Te la con la ministra de la Juventud. Y vino con una bota carísima que le criticaron. Óyeme, pero esa bota, esa bota dan para mantener una familia. Eso me recordó a Soledad, Vaya familia. Va, Guardando la distancia, sí, tema sí, totalmente sí, sí. muy diferente, sí. pero recordó la cartera de Soba. El puentecito que une a Vista el Valle con Artillo, señores, tampoco. Los drenajes de las aguas servidas, aguas negras, mal llamadas aguas negras, en todo el litoral del río Jaya, tampoco. La Casa de la Cultura tampoco. El Hospital Regional de, de, de San Francisco de Macorís de eso, la provincia, eso, eso Duarte, de la región. Ah, que está en licitación, sí, ah, que ya se licitó, ya ah, que está, está en, proceso. en proceso. Ya lo han picado como 500 veces y todavía faltan 500 veces no más. más. No, y nada. No, no, no. Esto verá los próximos días. Y aportamos, ¿eh? Aportamos. En, en impuestos, 54.240 millones de pesos y apenas nos dan 1.600 millones de pesos y también nos los quitan. Sí. Y nuestros diputados, nuestro senador, nuestro senador, bien, gracias, haciendo nada. ¿Usted quiere decirle eso mismo al presidente? Dígaselo hoy a las cuatro centenares que va a estar detrás del hospital inaugurando un centro diagnóstico. Bueno, que entre, vaya... Bueno, que entre al hospital de Salcedo, de camino. Sí, ya ahí le modernizaron la emergencia, por lo menos a la emergencia. Bueno, que entre. Ya para que deben terminar que el proceso. Rudy Disla nos manda la foto de una preciosa bebé. Se llama Jasly Bonilla Holguín. Está de fiesta ¡Felicidades! de cumpleaños, una modelo, cuatro años. Una modelo Una princesa. Miren qué linda. Un vestido espectacular. Está vestida de princesa. Ahí está. Jasly. No sé si se pronuncia así, me lo disculpa, Bonilla Holguín, cuatro añitos, felicidades para ella, bendiciones, que la pases muy bien, con esto nos despedimos en el día de hoy, hermano. Así es, va a ir para donde el presidente. Eh, de, a de, las 4 de la tarde hoy. Después no encuentro un detergente. No encuentro dónde parquear. Después no encuentro un detergente adecuado para, ¿Para qué? después de No, ese, no, no le falta respeto. Después no encuentro un jabón o sea, adecuado. Eso no se hace. Retracta. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana será otro día. En de mañana. Un abrazo grande. Hasta mañana.